Vamos like a ser Laika Member, porque con cada compra que hago estoy donando a que perros y gatos sin hogar se conviertan en reyes de la casa. Soy Sebastián Yatra y soy Laika Member. Like a, like a.